Esta es la cárcel del deseo, esta es la cárcel que no te encierra. Abro la puerta cuando quiero, corro hacia ti porque te veo. Me metí voluntario en esta cárcel, donde estoy cada día en libertad. No me importan las rejas que me cierran, el sabor me lo da tu realidad. Me paseo entre las cuatro paredes. Y me vado cada día, en cada momento, nada impide que te vea y que te ame, y que a gritos tantas veces yo te llame. La condena la llevo con paciencia, nadie pudo cortar mi libertad, yo me vado y paseo por el mundo, no me busca pesas la realidad. Cuando logres salir de esta quimera, volverá a sonreír la primavera para mí. Solo una persona tiene llave, adivina quién es, ella es la clave. Esta es la cárcel del deseo, esta es la cárcel que te encierra. Abro la puerta cuando quiero, corro hacia ti porque te veo. Abro la puerta cuando quiero, corro hacia ti porque te veo.